Con el título «La infiel» de Hermann es. leeremos a continuación tres cuentos. Primero, la infiel. Segundo, el caballero listo y el caballero tonto. Y tercero, amor y fidelidad excesivos. Hermann es era alemán, nacionalizado suizo. A su muerte se convirtió en una figura de culto en el mundo occidental en general, por su celebración del misticismo oriental y la búsqueda del propio yo. Y ya damos comienzo, en primer lugar, al cuento La infiel. Espero que sea de tu agrado. La infiel, por Herman S. Hubo una vez un emperador llamado Titus en cuyo reino vivía cierto caballero noble que era muy devoto y tenía una bella mujer, pero que a menudo le era infiel y que jamás quería desistir de sus infidelidades. El caballero, al darse cuenta de ello, se apenó en su corazón y pensó visitar el santo sepulcro, y le habló así a su esposa. Querida mía, Quiero viajar a tierra santa y os entrego a vuestro propio honor. Pero una vez que hubo alcanzado el mar, la dama se enamoró de un clérigo muy versado en la magia negra y cohabitó con él. Sucedió entonces una vez que mientras yacían juntos, la dama le dijo... —Si fueras capaz de lograr una sola cosa, podrías tomarme como esposa. —¿Qué es lo que quieres? —replicó aquel. —Si tengo la más mínima posibilidad de hacerlo, estoy a tus servicios. —Mi esposo ha viajado a Tierra Santa —prosiguió ella—, y no me quiere demasiado. Si con un arte especial pudieras matarle recibirías todo lo que tengo. Te complaceré, contestó el clérigo, pero solo con la condición de que me tomes por esposo. En esto te doy mi firme promesa, dijo ella. El clérigo hizo una imagen con el nombre del caballero y la colgó en la pared ante sus ojos. El caballero, entre tanto, caminaba por una calle de Roma, se encontró con cierto sabio maestro que le miró detenidamente y le dijo. «Amigo, debo decirte algo en secreto. «Hablad, maestro, lo que os plazca», respondió aquel. «Morirás hoy mismo», afirmó el maestro. «Si yo no te ayudo. Tu esposa es una adúltera y ha dispuesto tu muerte». El caballero, al sentir que aquel decía tanta verdad acerca de su esposa, lo siguió firmemente, le creyó y dijo, «Oh, querido maestro, salvar mi vida, y os daré una digna recompensa». «Gustoso te salvaré», contestó aquel, «si haces lo que te diga». «Estoy dispuesto», dijo el caballero. Entonces el maestro hizo preparar un baño. Le quitó las ropas al caballero y le ordenó entrar en el baño. Luego le dio un bien pulido espejo de metal y le dijo, «Mira diligentemente al espejo y verás cosas maravillosas». Este miró al espejo mientras el maestro leía un libro a su lado y le decía, «Dime lo que ves». —Veo un clérigo en mi casa —dijo el caballero—, que ha hecho una imagen de cera muy parecida a mí y que la ha colgado en la pared. —¿Qué ves ahora? prosiguió diciendo el maestro. —Acaba de coger un arco —dijo—. Le ha puesto una aguda flecha y está afrontándose a girar sobre la imagen —dijo entonces el maestro—. Si tu vida vale algo, en cuanto veas volar la flecha hacia la imagen, sumerge tu cuerpo en el agua del baño hasta que te ordene otra cosa. Tras haber escuchado esto, y al ver que la flecha se ponía en movimiento, el caballero ocultó su cuerpo completamente debajo del agua, y una vez hecho esto, el maestro le dijo. «Ahora saca la cabeza y mira al espejo». Una vez el caballero así lo había hecho, el maestro le dijo, ¿qué ves ahora en el espejo? —La imagen no ha sido tocada, contestó aquel. La flecha ha pasado a un lado y ahora el clérigo está preocupado. —Mira de nuevo. A ver qué hace el clérigo —dijo el maestro—. —Se ha acercado más al cuadro y ha puesto una flecha en el arco para tirar sobre la imagen —replicó aquel. —Harás pues lo mismo que antes, si amas tu vida —dijo el maestro. Cuando el caballero vio en el espejo que el clérigo preparaba el arco, sumergió todo su cuerpo en el agua —dijo después el maestro. —Fíjate ahora. Así lo hizo aquel y luego dijo. El clérigo está muy triste por no haber acertado en la imagen y le está diciendo a mi esposa. Si no acierto la tercera vez tendré que morir. Ahora está acercándose aún más al cuadro, de modo que me parece que no puede fallar. Si amas tu vida procura que cuando veas el arco tensado sumerjas tu cuerpo entero dentro del agua hasta tanto yo te hable. Dijo entonces el maestro. El caballero miró entonces fijamente al espejo, y al ver que el clérigo tensaba el arco para tirar, introdujo todo su cuerpo bajo el agua, hasta que el maestro le dijo, «Sal pronto, mira al espejo». Tras haber mirado el caballero se rió, y el maestro preguntó, «Hombre, dime, ¿por qué te ríes?». «Veo claramente en el espejo que el clérigo no ha dado en la imagen», contestó aquel, «sino que la flecha ha dado la vuelta y lo ha perforado entre los pulmones y el estómago, y que acaba de morir. Mi esposa ha cavado una fosa debajo de mi cama y lo ha enterrado allí». Dijo entonces el maestro, «Date prisa ahora, ponte tu ropa y ruega a Dios por mí». El caballero le dio las gracias por haberle salvado la vida. Finalizó su viaje y se dirigió nuevamente a su tierra. Al llegar a su casa, su esposa corrió a su encuentro y le recibió llena de alegría. El caballero estuvo disimulando varios días, pero finalmente mandó llamar a los padres de su mujer y les dijo. Queridos parientes, os he convocado por el siguiente motivo. He aquí vuestra hija, mi esposa, que ha cometido adulterio y, lo que es mucho peor, ha querido darme muerte. Aquella lo negó bajo juramento. Entonces el caballero contó todo lo sucedido y el proceder del clérigo y dijo, «Si no me creéis, venid y ver el lugar en el que está enterrado el clérigo». Luego lo llevó a su habitación y hallaron el cadáver del clérigo debajo de su cama. Pronto llamaron al juez, y este decidió que se quemara a la esposa con fuego. Así sucedió, y las cenizas de su cuerpo fueron esparcidas por el aire. Más tarde el caballero tomó por esposa una bella doncella, cuyos hijos con ella, y terminó su vida en paz. Fin Caballero listo y el caballero tonto, por Hermannes. En tiempos antiguos reinaba el sabio Maximianus, y había en su reino dos caballeros, listo el uno, tonto el otro, que se querían mucho. El listo le dijo al tonto, «¿Te place hacer un pacto conmigo?» no sería de gran utilidad. «Me parece muy bien», contestó aquel, a lo cual éste respondió. «Cada uno de nosotros hará fluir sangre de su brazo derecho. Yo beberé tu sangre y tú harás lo mismo con la mía, y así ninguno de nosotros abandonará al otro, ni en la dicha ni en la desdicha, y a mitad de lo que gane el uno, la recibirá el otro». «Me parece bien», replicó aquel. Acto seguido, tras habérsela extraído, bebieron ambos de su mutua sangre y convinieron desde entonces en una misma casa. Ahora bien, el rey había construido dos ciudades, una en la cima de una montaña en la que todos los que allí llegaban encontraban ricos tesoros y podían permanecer en ella toda su vida pero llevaba a esa ciudad un camino estrecho y lleno de piedras en el que había tres caballeros con un gran ejército y todos los que pasaban por allí debían combatir contra aquellos o perder todo junto con sus vidas. El rey también había puesto un senescal en aquella ciudad que debía acoger sin excepción a todos los que allí arribaban y agasajarlos señorialmente de acuerdo con su rango. Pero montaña abajo, en el valle, había hecho construir otra ciudad a la que llevaba un camino llano y agradable en su andadura. A un lado del mismo había tres caballeros, que recibían amistosamente a todos los pasantes y les servían al gusto de cada cual. En la propia ciudad también habían puesto un senescal. Pero que debía meter en la cárcel a toda persona que llegara a la ciudad o a sus proximidades y llevarla a su llegada ante el juez. Este no tendría contemplaciones para con nadie. Entonces el caballero listo le dijo a su compañero. «Amigo, recorramos el mundo como otros caballeros» y podremos adquirir muchos bienes de los que podamos vivir bien. —Estoy de acuerdo —replicó el otro. Ambos marcharon, pues, por una calle hasta que llegaron a una bifurcación. Habló entonces el sabio. —Amigo, ¿cómo ves? Hay aquí dos caminos, uno de ellos lleva a una ciudad fabulosa. Si lo cogemos... Llegaremos a aquella en la que obtendremos todo lo que se le pida a nuestro corazón. Pero hay otro camino que lleva a otra ciudad construida en un valle. Si vamos allí nos encarcelarán, nos llevarán ante el juez y este nos hará colgar en la horca. Por lo tanto, aconsejo dejar de lado este camino e ir por el otro. Amigo Contestó el tonto entonces. Hace tiempo que he oído hablar de estas dos ciudades, pero el camino que lleva a la ciudad situada en la montaña es estrecho y muy peligroso. Y hay en él tres caballeros, con un ejército, que asaltan, matan y saquean a todos los que por allí pasan. El otro camino es llano, y hay en él mismo tres caballeros, que reciben a todos los caminantes amistosamente y allí se encuentra todo lo necesario. Todo esto lo veo muy claramente y por eso tengo más fe en mis ojos que en ti. Entonces el caballero listo dijo, Si bien uno de los caminos es difícil de andar, el otro, si se piensa en el final, es aún peor pues nos lleva a lo propio eterno y de allí nos arrastrarán a la horca. Ahora bien, tú temes ir por ese primer camino, por la lucha y por los salteadores de caminos, pero eso es para ti una vergüenza eterna, pues eres un caballero y como tal te corresponde batirte con tus enemigos. Pero si por el contrario quisieras recorrer ese camino conmigo, te prometo por Dios que entraré en el combate delante de ti, y que por numerosos que sean los enemigos, pasarás ileso si me apoyas. —Amén —replicó el tonto—, te digo que no quiero recorrer ese camino sino el otro. Dijo entonces el listo. —Como te he empeñado mi palabra y por juramento he bebido de tu sangre, no te dejaré solo, sino que iré contigo. Ambos fueron, pues, por ese camino y hallaron muchas cosas agradables y de acuerdo a sus deseos, hasta que llegaron a la posada de esos tres caballeros, que los recibieron con grandes honores y los hospedaron magníficamente. En el transcurso de cada refrigerio el caballero necio le decía al listo, «Querido, ¿no te había predicho cuántos y cuán grandes deleites disfrutaríamos en este camino?» a los que deberíamos haber renunciado en el otro? Pero aquel contestó. Aún queda el rabo por desollar. Pasaron algún tiempo entre esos caballeros, pero cuando el senescal de esa ciudad se enteró de que había dos caballeros cerca de la ciudad y en contra de la prohibición del rey, envió a sus acólitos para que los prendieran y los llevaran a la ciudad, el senescal, después de verlos, hizo arrojar al tonto a un pozo atado de pies y manos, mientras que el otro lo hizo encarcelar. Al llegar el juez a la ciudad, todos los malhechores de la misma fueron llevados ante el juez y entre otros también estos dos caballeros. Entonces el listo le dijo al juez. «Señor, acuso a mi compañero de ser el causante de mi muerte». Le había predicho la ley de esta ciudad así como sus peligros y sin embargo no quiso confiar de ningún modo en mis palabras y calmarse con ellas y seguir mi consejo, sino que me contestó. Confío más en mis propios ojos que en tus palabras. Ahora bien, puesto que estamos unidos por palabra y por juramento en la suerte y en la desgracia, y yo lo veía ir solo por ese camino, he cumplido mi promesa y también me he dirigido hacia aquí y por eso ahora tiene la culpa de mi muerte. Por tanto te pido que tu veredicto sea justo. Entonces el caballero tonto le replicó al juez, Este es justamente el causante de mi muerte, pues todo el mundo sabe que él es listo y que yo soy tonto por naturaleza. Pues bien, la consecuencia de su inteligencia no debería haberse sometido tan irreflexivamente a mi estupidez. Pero si al marchar yo solo por el camino él no me hubiera seguido, yo habría vuelto al camino que él quería seguir y habría marchado con él a consecuencia de mi juramento. Por lo tanto, siendo el listo y yo tonto, él es el causante de mi muerte. Dirigiéndose primero al listo, el juez le contestó, «Tú, listo, que cediste tan imprudentemente a su estupidez y lo seguiste, y tú, tonto, que no creíste en las palabras del listo, sino que llevaste a cabo tu propia estupidez. Según mi veredicto habréis de ser llevados ambos a la horca». Y eso fue lo que ocurrió. Fin.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 mientras que acostumbrada a llevar conmigo a una gran servidumbre y tener de todo en abundancia. Por tanto, se dijo, he de descansar esta noche e iré a verle mañana. Miró alrededor y vio el cementerio. Las puertas estaban abiertas y entró para pasar allí la noche. Pero después de un rato y mientras se aprestaba a dormir...